Pongándole en pantalla. ¿Les tema de usted a un colapso en el sistema sanitario por contagios de COVID, tal como advierte el Colegio Médico Dominicano? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback a, a través de la red social WhatsApp al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Ahí usted puede hacernos el comentario, puede hacernos eh, dar su opinión y nosotros le vamos a leer en el camino, en el desarrollo del programa le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta recuerde bien 451 3381, o esa es nuestra vía de comunicación muy bien, el Colegio Médico Dominicano advierte sobre colap colapso del sistema sanitario el presidente del Colegio Médico Dominicano reveló que más de 200 galenos en todo el país se encuentran actualmente afectados por el COVID-19. Seren Cava advirtió sobre un eventual colapso del sistema sanitario ante la falta de medidas restrictivas para frenar la propagación de la variante Omicron. En otro orden, Cava aseguró que las aseguradoras de riesgo de salud y los grandes laboratorios del país se están enriqueciendo a costa del pueblo Tal como hicieron a principio de la pandemia en el 2020, al cobrar casi 2 mil pesos por hacer una prueba de antígeno para detectar el nuevo coronavirus. Aseguró que se está chantajeando a la población al solicitarles una prueba de antígeno positivo para realizarle un PCR bajo el conocimiento de que las pruebas antígenas no marcan positivo para la variante Omicron. Llamó a a la población a realizarse directamente las pruebas PCR gratis en todos los centros dispuestos por el gobierno. La prueba antígena no marca positivo para Omicron, marca falso positivo y ellos lo saben. Y encima de eso se la siguen cobrando a la gente. Aquí lo que hay que hacer es PCR en estos momentos, porque el Omicron marca muchos falsos positivos para las otras pruebas antígenas. Manifestó que el Estado ha sido altamente complaciente con el sector comercial en aras de dinamizar la economía, actuando de forma permisiva con actividades que han contribuido a potencializar los contagios. Bueno, eso dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, don Selén Cava. Así que, vamos a ver, Francis, adelante. Precisamente comentaba al inicio sobre la correcta posición de que ha debido de tener el Estado una orientación mejor hacia la población cuando requiere de mejoría en calidad de vida. Y cada vez que yo he tenido que pagar esta prueba, que creo que he pagado más de 20 mil pesos por, la, por, por todo este tiempo, eh, y lo que va de fin de año, en pruebas que me hice anteriores, en la a mi familia todo eso es recurso que, al, que debimos de evitarlo o que el gobierno asumiera desde el principio una gratisidad de este tipo de tratándose de que es la única vía que se comprendería si, te, si tenemos eh, la afección en, en nosotros y que una prueba rápida que no da resultado y que para tú poder pasar a la otra, tú tienes que, como te dije, hay que demostrar que tú te estás casi muriendo. Cuando se trata de seguro, lo correcto sería que a ti te hagan tu, eh, tu evaluación eh, directo Porque lo que se quiere es identificar en, en, en una persona que tiene los síntomas, que está padeciendo un, el virus, que sea verdaderamente el virus o que se determine qué virus o qué cosa tiene. Y si esa no te está reportando y a la vez te cuesta mil, casi dos mil pesos, eso es un abuso. Y en cuanto al sistema de, de salud, los médicos se supone tienen un gremio en el cual ellos se están demostrando la comunicación directa en esta nueva gestión, sobre todo, de que hay una infección masiva de galenos y de a colaboradores del, del sector salud, como son las enfermeras, de que colapsará. En la vía que, en lo que estoy mirando, ya tenemos ausencia de medicamentos en las farmacias, que también es el otro sector que se ha beneficiado bastante. Se ha beneficiado bastante. Medicamentos genéricos sobrepasan los 50 pesos porque lo han aumentado más de un 35, un 40 aparte de los beneficios que deja el margen de beneficios que les deja a las farmacias. Alguien tiene que intervenir porque hay que comprender que la calidad de vida. Sabemos que no es un peso en los bolsillos solamente, sino que cuando tú tengas el peso, tú puedas comprar y, y, y suplirte. Yo mismo le he estado haciendo una gestión a, a, para un niño está en, en, en condiciones eh, de enfermedad muy, muy mal y cuando le pusieron ahora la, la, los medicamentos se determinó que son 10.700 pesos una una recetica y, lo, y tiene vitamina C antigripales, obviamente malos medicamentos que requiere porque es eh, diabético y tengo entendido que la insulina aquí tú tiene acceso y hasta eso se le hace difícil a una persona de escasos recursos promedio y sobre todo donde no hay un salario, va, varios salarios que que respondan. Entonces todo son, todas estas cosas tienen que llevarnos a nosotros a que se puede pensar en un colapso de todo por falta de dinero, por falta de, de, de, de la atención adecuada y se van a seguir, se van a seguir por la falta de, de comprensión o de indicación estatal. Colapsando los, los, los centros donde están eh, las pruebas eh, rápidas, las pruebas gratuitas. Porque yo les voy a decir una cosa, es mejor hacer la fili y, y no seguir dándole este dinero a, las, a, los, a los laboratorios. Se han, reído con la, se han reído con la muela de atrás, a costa de nosotros. Y el Estado ha sido en esa parte crítico y me sumo a la, a, la, a la opinión de la fuerza del pueblo en el que hay que ha dejado a su suerte a su pueblo y debe tener un control con, porque se trata de la pandemia. Se trata de que precisamente le da, re, le da oportunidad al Estado a tomar medidas por encima del orden normal sin necesidad incluso de nueva ley de, de de estado de sección, porque la ley de salud lo prevé así lo prevé la ley de salud que se tomen las medidas necesarias y debe garantizar la salud al pueblo dominicano y la gratuicidad tiene que ser una realidad para estos temas porque se trata de la misma pandemia no puede ser un negocio constante el que tú tengas que estarte defendiendo y protegiéndote, y sobre todo cuando tú sabes que te puede infectar mañana de nuevo. Bueno, el gobierno ha intentado llevar hasta el máximo la situación buscando la manera de ver cómo equilibra el tema de la pandemia, el encierro con el asunto económico. Pero llega un momento de medidas adecuadas. Es decir, tú no, tú no cerraste, por ejemplo, tú no prohibiste la pelota. Para poner un ejemplo, tú entendías como que el coronavirus se fue, que no había problema. Tú permitiste actividades públicas masivas. Tú permitiste la, la batalla de la fe. Bueno, entonces, en definitiva, todas esas actividades que aglomeran personas muchas personas, son las que de alguna manera han provocado el resultado que tenemos hoy. Como dice aquel famoso refrán, aquellos polvos trajeron estos lodos. Entonces, estamos metidos en una situación en la que el gobierno ahora tiene obligatoriamente que tomar una decisión drástica. Ahí acaba de coger 300 millones de dólares para... Dedicarlo al tema de la pandemia Eso es lo que dice la noticia Eso es lo que dice sí. la información Habría que ver en qué lo va, a qué lo van a dedicar sí. ¿Qué, qué es lo que se va a hacer con eso Con ese dinero En un, un festival de préstamos Que me dio una carrera loca Que nos está llevando a una situación Complicada y peligrosa Yo que tanto critiqué, yo que tanto critiqué a Danilo Que nunca dio un informe Sobre los gastos y sobre los préstamos en el momento de pandemia, porque era una crisis. Eh, ahí estábamos en el, en el centro del huracán. Pero lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de informe sobre estos gastos. Porque en realidad... ¿En se va a invertir. En realidad lo que ha cambiado son las caras. El gobierno sigue siendo igual. El gobierno sigue teniendo las mismas necesidades y prioridades que tenía Danilo. Eh, indudablemente que los gobiernos nacionales... Franklin Franklin Romero el senador lo ah. admitió en una ocasión que le hicimos la pregunta. Se no han entregado ningún informe. Sí, sí, sí. sí porque ¿verdad? Franklin no guarda tú eres. No, si no, no, no, no, no, no yo... puede, porque él, él, él está dentro del lugar donde hay que aprobar. Claro. No lo aprobado, pero realmente ha tenido que aprobarlo por las necesidades. Sí. Bueno, y por su posición política también. Él, a, él posición no le política conviene, también a él no le conviene. A él que no, no le conviene. no han informes y que se han aprobado sin esos informes que dice la ley. Sí. Bueno, miren, eh, es difícil la situación. Es difícil. El gobierno está abocado y creo que lo va a tener que hacer en los próximos días. Está abocado a tomar algún tipo de restricción a la social. Comercial. Económica. ¿Por qué? Porque no es posible. Mira, ahí se está hablando de la de la, de la la serie del Caribe. Esa serie del Caribe es muy probable que no haya condiciones para darla. Independientemente de lo que signifique para, para el Estado el cobro a las delegaciones de un impuesto por visa o un impuesto por entrada o el pago en los estadios, etcétera, etcétera. Independientemente de esa ventajas económicas que pudiera tener la serie del Caribe en este momento yo pienso que pensar en serie del Caribe es una locura es una locura porque si, si, si usted eh, está teniendo una situación como la que nosotros estamos teniendo donde eh, eh, la última información que teníamos era que el contagio andaba por los dos mil y pico y ahora en el día de ayer se dice andamos por el por encima del cinco mil estamos hablando de que está eh, aumentando de manera exponencial entonces eso es peligroso peligroso porque cada día más hay personas eh, que están infectadas eh, hay personas fuera de los negocios de la, de la actividad comercial y eso a, a, agrava la situación cada vez más así es que gente, en su casa, yo, sí. pienso, yo pienso que al gobierno no le queda otra salida que no sea tomar acciones eh, rápidas restrictivas de algunas actividades donde hay eh, aglomeración de personas, porque esta es la enfermedad de, la, de las sociedades, de las poblaciones, eh, en lugares como la Loma de la Tutuma, yo creo que todavía no se ha registrado el primer caso de coronavirus ver, de hecho, de hecho, te, te voy a dar un dato que lo recibí ayer, yo subí ayer a Naranjo y me comentan que en el risor ecológico de nuestro amigo El Fabuloso sí. eh, hubo una infectación, cuatro o cinco personas resultaron positivas. Eh, me imagino que eso se produce por el hecho de que ellos res, han estado recibiendo personas sobre todo a fin de año. Sí. Eh, pero fuera de ahí, fuera de, fuera de ese foco, en sí, ningún, otro, ritoral, nada, en ningún uh -huh. otro lugar de ese sitio, de, de la de naranjo dulce, la aplanación ha habido casos de coronavirus no lo ha habido nadie se ha infectado, ¿por qué? porque esa gente viene de acechones, digamos a la ciudad, a hacer su compra cada mes a comprar la comida a, qué sé yo, algunas cosas muy, muy mínimas entonces, al ser una enfermedad de las grandes aglomeraciones de personas hay que evitar las aglomeraciones de personas, pero aparentemente el Estado no está en eso y eh, pienso que eh, si hay una, una crítica de parte del Colegio Médico Dominicano, de los políticos, eso va a, a, a provocar un cambio rápido en, en la actitud del gobierno. Mira, eh, lo que yo te decía a, anteriormente es que se debe ir pensando en modular, en regular la de alguna forma se tiene que modular, porque fíjate algo, si el caso fuera, vuelvo y repito, que tú des rienda suelta a que haya una infectación de rebaño, y esa infectación de rebaño te traiga a ti una inmunización colectiva, yo no lo veo más que prudente que entremos a la pandemia, o le entremos a todo del, con el pecho abierto. Es que el hecho de que tú pases la crisis en tu casa tú te puedes infectar nueva vez y no creo que tengamos la capacidad de vacunarnos tantas veces tengamos que vacunarnos porque eso es otro tema de que se está planteando incluso ya por otro punto, la cuarta dosis como refuerzo y eso no va a ser posible cuando tú tienes una, una población mundial que aún aún no llega a alcanzan ni a un 2% en cuanto a lo que es lugares como Congo el África y ahí tienen la vacuna, hay la vacuna pero quizás por su condición geográfica y su condición de desigualdades no tengan acceso muchas comunidades tendría que la humanidad estar vacunada en un 70% para que en la distribución y en nuestro tamaño y lo que recibimos de turismo o de trasiego de ciudadanos circulantes que vienen y se van al país desde cualquier punto. Sí, entonces todo eso te, te dice a ti que, que debemos de tomar en cuenta esos aspectos que no nos garantizan a nosotros, que no nos infectemos posterior. Vamos a tener en, en esto eh, cada semana Mira, hay dos ahí pudiera aguantar eso hay dos Mira. aspectos importantes del tema uno de ellos es trabajar lo relativo al asunto económico el pueblo dominicano eh, tiene que sentir que el gobierno le protege en ese aspecto no puede ser que en una situación como esta donde los contagios andan por encima de mil en un día, en 24 horas hayan empresas cobrando sumas exorbitantes por las, las pruebas, eh, donde el seguro no quiere cubrir absolutamente nada, como decía Francia, a menos que eh, tú no te estés muriendo. Eh, cuando se trata de unas empresas que han estado recibiendo una cuota mensual por mucho tiempo, ahora tienen que responder. Entonces yo pienso que hay que... A esas entidades hay que llevarlo a su propia a su propia legalidad y hay que llevarlo al, al al al momento, al criterio en el que estamos en medio de una situación de crisis. Es como, por ejemplo, si hay un pleito, una guerra, una tiradera de piedra y de tiro, sería algo inhumano que un ciudadano le cierre la puerta a otro que quiere guarecerse en su casa o que quiere guarecerse en un lugar determinado. Es lo mismo. Lo único que estamos hablando de dos escenarios diferentes, pero es la misma actitud. En este, este no es un momento para mezquindades económicas. Este es un momento para pensar en que la ciudadanía necesita el apoyo, no solamente del Estado, sino de los grupos económicamente poderosos. Y eso tiene obligatoriamente el gobierno que, si no se puede entender por una, desde un punto de vista humano, hay que obligatoriamente, hay que obligarlo desde de, de, de otro punto de vista. O sea, definitivamente eso. Y segundo... Yo no quiero... Estado... Dime. Sigue así. Sí. No, el, el, el, no, se, no segundo, el Estado tiene que establecer mecanismos de restricciones para eh, diversas actividades que son focos de contagio. Es necesario que lo hagan, es necesario que se sienten a analizarlo y digan, bueno, tenemos que suspender esto, aquello y lo otro, porque en definitiva, en definitiva, la situación de la República Dominicana en el sentido de los contagios no es la más halagüeña. Y eso sí. se ve la manera como ha ido en aumento los contagios eh, en las los últimas los, últimas horas, los últimos días. D dime ahora, Francia. Sí, mira, no, decía... decía eh, te iba a, a agregar que la De eso que tú decías al inicio, que el gobierno al parecer dejaba ¿cómo fue la palabra? como rienda suelta uh -huh. adrede, ¿verdad? sí, sí, adrede, para al ir, aire, a lo que, para para como decíamos mí, antes cuando jugábamos bola, a lo que coja mi bón. sí, a lo que coja mi bon <risa> sí, eh, de ir avanzando sobre la pandemia por unos aspectos que quizás le ha permitido hacerlo y es por la variante Omicron que a la vez es reconocida como más eh, eh, infecciosa, pero de menos intensidad o de menos daño y que mientras más rápido se propaga o, o cuando... Los virus son más, eh, eh, más fáciles de propagar. Mm -hmm. su, su, su núcleo de afección es menor, más reducido. Pasa sí. más rápido. Y obviamente que hay una población que ha recibido la Omicron en sí. condiciones de, de vacunado. Y en cierta forma puedo reconocer que en algunos aspectos al parecer tiene la efectividad de respuesta ante Omicron y ante el propio virus del COVID-19. Pero no nos garantiza, vuelvo y repito, que nosotros no nos reinfectemos. Y esos son costos, vuelvo y repito, que son indeseables, ya está llegando a lo indeseable, de tener que ir a un laboratorio para que te hagan una prueba rápida, y que cueste dos mil pesos no sé qué carajo de reactivos se necesitan si en cada prueba el costo está en el en el isopo o en qué para que cueste tanto y por lo que es el elemento del isopo eso no tiene un costo para tú pasar de 100 pesos de 200 pesos. Ahora, el servicio, tú me lo cobren en, en, en, en una cantidad X, una proporción del servicio, el otro, tu beneficio y costo de operar, tú se lo agrega a eso y no va a pasar de 200 pesos. Así Yo es. entiendo que no debe pasar de 200 pesos. Porque no. yo me he estado analizando y quiero que alguien, si de alguien que es bioanalista analista y conoce, ¿Cuál es el costo que tienen los laboratorios para darnos la premisa de que tú tienes o no COVID? Por dos mil pesos. Sí. Te digo, Amado, que, que estoy renuente y me sumo al, a lo que ha dicho la AMD. La no, no, no la, la CMD, el colegio. A la CMD, perdón. Sí, sí, sí. todavía Adelante. lo tenemos desde aquellos claro. años. entonces cuando eso sucede y te está sucediendo en la familia dominicana y que no haya quien responda por, tu, por ti eso molesta y nos llama poderosamente la atención y hago el llamado al presidente de que incluya porque a la vez que se está dando los 300 millones, los mil millones o los 300 millones para asistir en el problema de la pandemia, por otro lado hay sectores que han sido abusadores. Porque fíjate una cosa, el que viaja y trabaja y se infecta solamente para la prueba lo que ha tenido que gastar. Claro, ah, claro. Entonces, bueno. tiene que venir de alguna manera que, sí. que luchemos contra este contra este problema, pero que no nos cueste tanto. Así es. Si no, no lo era. deje a nosotros. Solo. Era, lo que yo, era lo que yo decía, este es un momento de solidaridad. Pero, correcto. Eh, ¿será solidario el capital? Para nada. <risa> lo que ha demostrado que en la propia crisis ha tenido los mayores beneficios. Claro, claro, Y yo no creo que tú quiebres. Comprendo. Pero cuando voy a la farmacia, me molesto. Así es, así es. Y me Mue molesto porque tengo que ir muy frecuente. Sí. Muy sí. frecuente. Y no tengo, y gracias a Dios, no tengo una enfermedad eh, permanente. Así es. La gripe. Con la gripe tú quiebras ahora mismo. Y si sigue dándole paso a el diario que tiene que ir, porque bueno, también los mismos medicamentos no te ofrecen una efectividad inmediata. No, no, claro que no, claro que no. Tiene, el que, proceso, tiene que cumplirse el proceso obligatoriamente, y eso implica. Y eh, dice un bueno. amigo mío, tú tienes que agregarle al hígado como 100 patillas para que te haga el primer efecto. <risa> You yeah. don't.